En este vídeo te voy a explicar qué salidas laborales tenemos los profesionales del medio ambiente y cuánto dinero cobramos, pero además lo quiero hacer con una visión de género para saber si realmente hay Techo de cristal o no en una profesión tan nueva como son las ciencias ambientales. Hola ambientolocos, yo soy Víctor Luna, esto es EcoGira, el canal que te ayudará a llevar una vida más sostenible, más saludable y a ahorrar dinerito. En los vídeos anteriores me habéis preguntado eh, realmente qué salidas profesionales tiene un ambientólogo y si se puede vivir de ello. Pues antes de responder a estas dudas quiero situaros un poco en el contexto del sector del medio ambiente. Es una carrera muy nueva, se empezó a estudiar en 1992 así los primeros licenciados o lo que hoy en día llamaríamos los primeros graduados pues tienen alrededor de unos 45 50 años por lo tanto todavía no tenemos jubilados tenemos ningún abuelo cebolleta Babuten, colega. dentro del sector cómo nos distribuimos pues hay que decir que más del 60% de las personas que trabajan en el sector del medio ambiente son mujeres y menos de un 40 por lo tanto somos hombres antes de nada quería agradecer al consejo estatal de ciencias ambientales la CECA, y al Colegio de Ambientólogos de Cataluña por haberme facilitado los datos que uso para hacer este vídeo, que son datos del estudio laboral que os dejo en la descripción por si queréis consultarlo y, lógicamente, suscríbete. Los primeros licenciados entraban al 100% todos porque el nicho laboral estaba por descubrir. Este porcentaje ha ido bajando, pero nos mantenemos en el 77% de personas que, una vez acaban la carrera, durante el primer año entran a trabajar dentro del sector del medio ambiente. El sueldo medio de un ambientólogo va entre los 1.000 y los 3.000 euros al mes. No son grandes sueldos, pero tampoco son malos. Tenemos una minoría que cobra menos de 1.000 euros, pero también tenemos una minoría que cobra más de los 3.000. Excelente. Un poco pues como la sociedad actual. Lo que nos interesa es fijarnos en las dos franjas que encontramos entre los mil y los dos mil euros y los dos y los tres mil euros veis que hay dos rayas. La verde oscuro representa a las mujeres y la verde claro representa a los hombres. Como vemos en la franja de los mil a los 2000 euros hay muchas más mujeres que hombres. Por el otro lado encontramos que de 2000 a tres mil euros tenemos más hombres que mujeres. Estos datos lo que nos muestran es claramente que las mujeres cobran menos que los hombres dentro del sector del medio ambiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues según el estudio del mercado laboral del sector del medio ambiente, nos demuestra que si miramos la tipología de contratos, hay más mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial o jornada reducida, lo cual hace que, lógicamente, su salario también eh, sea menor. Nos damos cuenta que las mujeres también trabajan en, en ámbitos laborales o lugares de trabajo más precarizados. Además, hay un porcentaje mucho menor de mujeres que consiguen a posiciones más elevadas lo cual nos demuestra nuevamente que es cierto en el sector del medio ambiente también tenemos un Techo de cristal, así que si estás pensando en estudiar ciencias ambientales o ya eres estudiante y quieres saber qué salidas laborales tienes, uno de los trabajos que nos toca hacer como ambientólogos es luchar para romper este techo de cristal y luchar por la igualdad. Ah, y que no se te olvide, darle al like y suscríbete, seguimos. Hay que tener en cuenta que casi un 90% de los ambientólogos y ambientólogas trabajan en la jornada que ellos mismos desean y que han escogido. Ah, ah, vale. Pero, ¿cuáles son los sectores que más ambientólogos y ambientólogas están absorbiendo? Pues son cinco sectores. El primer sector es la consultoría ambiental, de lo que yo trabajo en Ecogira. <ríe> si queréis saber más, podéis entrar en www.ecogira.com Se trata principalmente de asesorar a las empresas y administraciones a reducir su impacto ambiental a través de estudios, informes e investigación. El segundo punto es como técnico de medio ambiente en una administración pública o en una empresa privada. Se trata de gestionar todos los temas relacionados con el medio ambiente de una ciudad o de una empresa para mirar a ver cómo gestionarlos y reducir el impacto. <coughs> el problema es que me he comido una almendra justo antes. ¿Qué me hago! No se preocupen, ya está solucionado. Ay, seguimos. Luego, otro de los sectores reyes, como ambientólogos, es la gestión de residuos. Generamos una gran cantidad de residuos, verás que muchas veces acabas trabajando dentro de la gestión de residuos, porque es un campo muy grande. Trabajando en la prevención de los residuos, la propia gestión de residuos, como también la parte final que sería el tratamiento de residuos. Realmente es un ámbito muy grande que intento resumir muy brevemente. Yo en mi caso, en Ecogira, estamos especializados en gestión de residuos y yo dentro de Ecogira pues trabajo en, el tem en temas de prevención de residuos y de tratamiento de residuos. El cuarto ámbito donde puedes encontrar más opciones para trabajar es en la gestión ambiental de actividades o sectores privados. Cada actividad genera unos impactos ambientales que y quiere mirar de reducir, por lo tanto especializándote en cada uno de esos sectores puedes conseguir una buena salida laboral. Hay, hay infinidad y cada sector es un gran mundo. Lo bueno del ser ambientólogo es que tienes muchas apartados en las que especializarte mientras no pierdes esa visión de conocerlos todos. Y luego el otro campo, lo hemos dejado como quinto, pero es eh, donde todos entramos o la gran mayoría de ambientólogos entramos cuando empezamos que es en la educación ambiental. Como educadores ambientales pues tocas los temas relacionados con el medio ambiente. Cada uno, ¿no? dependiendo en la zona en la que viva, pues se puede especializar en, en un entorno u otro. Hay mucha educación ambiental que hacer, llevamos 40 años de educación ambiental y lo que nos queda, porque realmente es un apartado muy importante. Pero hay que decir que la hemos dejado por última, porque aunque sea en la que más ambientólogos entramos cuando empezamos a trabajar, es de las que más te puede realizar como persona, pero hay que decir que económicamente es de las que peor se pagan por desgracia. Gracias. Mal, mal, mal. Verdadera, mal. Ponos en ti borchenoso. De las cinco no están puestas por orden de cobrar, pero sí que es verdad que un consultor ambiental cobra más que un educador ambiental. De toda la lista que hay de sectores donde podemos trabajar, por aquí si queréis os la dejo que vaya pasando. y si toda esta información te interesa me puedes comentar o entrar en ecogira.com y escribirme las inquietudes que te hayan quedado sobre la profesión. Yo sí que te invito a estudiar ciencias ambientales si estás dudando y si ya estás estudiando ciencias ambientales te invito a buscar las asociaciones de ciencias ambientales que tengas por tu territorio, a los colegios profesionales. Cada una de estas asociaciones o, o colegios tienen su propia bolsa de, de trabajo, de la cual normalmente es muy interactiva y encuentras trabajos específicos. La verdad que estar implicado o unido en estas organizaciones, entidades, colegios, profesionales, va muy bien para tirar adelante tu futuro como profesional del medio ambiente. Ah, y que no se te olvide darle al like y cualquier duda coméntamelo. Por aquí te dejo un vídeo y por aquí, suscríbete al canal, suscríbete, suscríbete, suscríbete, corre, corre, suscríbete. Ahora, ahora, ahora, hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya. No.